Templo para hacer un pacto con el diablo. Haga un pacto con el diablo. Él es el amo y dueño de las riquezas. Él es el amo y dueño de todo lo que ustedes ven, de todo lo que ustedes codician. Él se los puede brindar. Solamente pacten con él. Inician el proceso. Un proceso que los llevará a caminar por sendas del éxito financiero y a decirle adiós al sufrimiento, a la miseria. Cambie ya de religión, de doctrina Deje de estar adorando a ese señor mezquino Que no les da nada, que nunca les escucha Y empecemos a adorar a Lucifer Acá Le enseñamos cómo hacer ese cambio Cómo hacer el cambio Del éxito El cambio de esa pobreza En la que mantiene Al cambio del dinero en abundancia Deje ya de estarse preocupando Por el diario vivir Mi señor Lucifer se encarga de eso de otorgarle todo lo que ustedes anhelen. Atrévete ya y déjate sorprender. Contáctenos ya.